Dedicamos esta lección a notación y cuantificadores. Los conjuntos normalmente los representamos por letras mayúsculas, por ejemplo, A y B, este conjunto podríamos llamarle A mayúscula, y los elementos de los conjuntos normalmente vienen representados por letras minúsculas, A, B, X, Y. Cuando un elemento está dentro del conjunto, lo representamos matemáticamente como que A pertenece a A mayúscula en este caso. Por ejemplo, tendríamos que el número 1 pertenece a los números naturales. El número menos 1 no pertenece a los números naturales. Cuando queremos decir negar, simplemente tachamos. El número menos 1 pertenecería a los números enteros, como vimos en la lección anterior. Otra notación es... La inclusión de conjuntos, cuando los elementos de un conjunto también están todos incluidos en otro conjunto más grande, lo representamos como que A está incluido en B. Si este conjunto pudiera ser, estar incluido o ser igual, lo representaremos por A incluido o igual a B. Por ejemplo, los números naturales vimos que estaban incluidos en los números enteros. Los números enteros estaban incluidos en los números racionales. Sin embargo, podemos decir que, que los números irracionales no están incluidos en los números racionales. Otra notación que usual es la unión y la intersección de conjuntos. Si tenemos dos conjuntos, A y B, la unión de conjuntos viene dada por la reunión de todos los elementos que estarían en A y B. Estaría la unión de, de los dos conjuntos estaría formada por todos estos elementos, todos los que hubiera por aquí. Por ejemplo, eh, eh, vimos que los racionales unión los irracionales daban lugar a toda la recta real. Si tuviéramos, por ejemplo, el conjunto A246 y B135, la unión estaría dada por 2, 1, 4, 3, 6 y 5. El orden, evidentemente, no importa. En cuanto a la intersección, la intersección serían los puntos que son comunes a los dos conjuntos. En este caso, vimos, por ejemplo, sabemos que los racionales e intersección los irracionales no tienen ningún número en común. Por tanto, diríamos que la intersección es el conjunto vacío que se representa normalmente por. Este, este símbolo. En este conjunto, en este ejemplo, A intersección B, la interse A intersección B también sería el conjunto vacío. En esta representación gráfica, la intersección vendría dada por los elementos que fueran comunes. Usamos para representar relación entre elementos la notación I y, y la notación O. No son, hay veces, eh, no son muy usuales, pero sí que aparecen en algunos libros y por esto lo damos aquí. Por ejemplo, si X está en, un, en la intersección de dos conjuntos, vemos que X pertenecerá a A y X pertenece a B, porque está en los dos conjuntos, aparecería Y. Sin embargo, si X perteneciera a la unión, A unión B, podríamos afirmar que X está en A o que X está en B. Podría ser también que estuviera, en, que estuviera en la intersección, pero podría darse simplemente A o B. Un cuantificador que usamos muy a menudo en matemáticas es el para todo, también el existe o el tal que. Por ejemplo, decimos podemos decir que para todo x que pertenece a los números naturales, x está en los números enteros. O también podríamos decir... Sabemos que existe, existen números enteros, x pertenecientes a Z tal que x no están en los números naturales, que serían, pues, como vimos, serían todos los números negativos, incluido el cero. Para terminar, simplemente ver una, la representación de los, eh, del plano y del espacio. Representamos por R2, el conjunto de pares de puntos donde x e y están en R. Sabemos que el plano real se representa por dos ejes perpendiculares donde aquí pondríamos el, las x y aquí pondríamos las y. Por ejemplo, si tuviéramos el punto 1, 2, lo representaríamos como 1 aquí y 2 aquí. Este sería el punto 1, 2. Si tuviéramos, por ejemplo, el menos 3, 4. Pues contaríamos menos 3 y 4 aquí. 1, 2, 3 y 4 vendría por aquí. Bueno. Menos 3, 4. Eh, de la misma forma, el espacio en R3 serían los, los, las ternas formadas por tres números reales con x y z en los números reales. Gráficamente es un poco más complicado, pero. Eh, la, la gráfica sería de esta forma, Tendríamos representaríamos aquí la, el, el primer elemento de la terna, la X, aquí la Y y aquí la Z. Gráficamente más bonito, pues aparecen aquí las tres dimensiones. Pero por ejemplo un punto 1, 2, 3 sería, pondríamos aquí el 1, en la Y el 2 y después en la Z, 2, 3, y este punto vendría, sería en el espacio el punto 1, 2, 3.